you <laughs> ...bueno pues seguimos con nuestro programa de personajes... ...vamos hoy con uno de los personajes más carismáticos de Tarancón... ...un hombre además entrañable, agradable, bonachón, campechano... ...bueno yo creo que le cabe todo... ...yo creo que cuando le vemos por la calle también decimos siempre... ...pero qué bien va este hombre, es como un auténtico dandy... ...hoy vamos a conocer un poquito más de cerca... ...a Enrique Calonje de la Osa... ...yo sé que todo el mundo le conoce porque él tiene un comercio... ...un comercio ya desde hace muchísimos años... ...ahora después él nos va a contar, pero me parece que data... ...si no me equivoco desde el año 1956... ...que ya ha llovido eh... ...bueno pues un hombre que nos va a contar un poquito su vida... ...aunque ya le conozcamos... ...pero hoy vamos a conocer un poquito más... ...el cómo, el por qué y el dónde... ...de Enrique Calonje de la Osa... ...así que si me acompañan vamos a verle... ...buenos días Enrique... ...muy buenos días... ...¿qué tal estamos? ...y ustedes... Bueno, yo ahí he hecho una presentación ya tuya, porque ah, hoy, ah, como personaje bien. de, de nuestro gracias, programa... ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ah, luego bueno, te, No sé ya, si me has ya oído, ya veré, pero luego veré, luego ya. lo escucharás, sí. <risa> bueno, yo decía que vamos a conocer hoy un poquito a la persona, a, a, a quien es el hombre, quién es Enrique calonje de la Osa. Yo sé que todo el mundo te conoce, como ya decía yo ahí, sí. pero mm, a lo mejor no, no, conoce, no conoce ciertas cosas, que es lo que hoy vamos a conocer un poquito no, de tu no, vida, ¿no? ¿no? Sí, un hombre totalmente. que... Yo decía que esta tienda comenzó en el año 1956. ...pues sí, pues la sí, suena sí, suena efectivamente, suena, esto es ...un así. año antes de la cena, no, sí. o sea que ya uh, <risa> ...muchísimo, Dios mío, por mal. desgracia la llueve menos... <risa> ...ya ahora llueve menos, es verdad... ...pero Enrique, vamos a conocer un poquito... ...ese antes de la tienda, tú sí que eres de aquí de Tarancón, ¿no?... Uh -huh, pues ...cuéntame sí. un poquito tus comienzos de, de chaval, de Mocete... Sí, eh, ...cuando sí, tú estabas sí. aquí en Tarancón... ...y qué te llevó a regentar esta tienda... Uh -huh. ...bueno, mira, vamos a ver, yo... Eh, ...a los 11 años, como sí. he dicho anteriormente... Pues aprendí, ni aprendí siquiera. Aquellos padres que te dicen, te mando a este chaval para que tú le, <coughs> le enseñes, sí. para que, bueno, pues que no esté por ahí haciendo cosas que no tiene que hacer. Y así empecé, la verdad. Mm. Es más, a dos puertas más abajo. ¿En dónde? ¿Qué, la qué, esmeralda. esmeralda. Ah, sí, en la Esmeralda. Exactamente. Ahí empezamos, era. empecé, sí, sí. pues bueno, empecé de la manera que empezaron muchos chavales. Mm -hmm. eh, yo de comercio, otros de, de mecánica, sí. en fin. Y era simplemente por aquello de decir, oye, mira, que tienes que llevar, perdón, sí. un paquete a tal sitio, a tal señora, pues bueno, pues así, de esa manera y de esa forma. Como esas... ¿Cuántos años tenías? Once. Once o doce, pero vamos. Sí, sí, sí, sí. sí, eran eran todos los chavales sí, de esas edades, sí, sí, sí. Era, era tan, tan curioso sí. como que era así. Uh -huh. Yo por, me incliné por esto también, pues no sé por qué. Y mírate, mi vida ha sido totalmente gustarme, gustarme, sí, sí, gustarme... Sí. Ahora tengo una hija que le gusta más, más y más. se lo vas inculcando. ¿no? Oh, es la Ahora después hablaremos un poquito también de la familia, ¿no? Porque tú con esos 11 años me dices, empiezas, eh, pero de tu padre, o sea, por ejemplo, no era nada de no, cosas de tienda, para, ni ropa, eh, ni testa. Era labrador, ni nada, ¿eh? ¿no? y sí. entonces mi padre, pues como casi todos los padres, queremos que no sean los hijos lo que, lo, lo que son los padres, ¿no? Sí. A veces es una equivocación o un error, pero mi padre, el campo es duro, muy duro. Uh -huh entonces nunca quiso que yo fuese del campo entonces que dice, pues mira, pues mira te voy a mandar al chaval, en fin, que lo vayas ahí en, sí, lo vayas ¿eh? enseñando. <ríe> enseñando y de esa manera empiezas ¿no? Uh -huh. sigues en ello continúas eh, bueno, pues ya con 16, 17 18 años, ya soy un dependiente sí. ya yo creo que un poco como apreciarme la gente o darme también yo como ha sido mi vida uh -huh. entonces pues oye, aprendes aprendes te gusta el público, te gusta te gusta estar detrás del mostrador, dar, dar, porque mucha gente piensa que detrás del mostrador es ganar o, o, o no digo engañar a la clienta, yeah. pero es otro concepto de lo que sí, tenemos, sí, sí. al menos el que seamos muy, sí, muy, muy, muy sí. profesional. Sí. Te das mucho en ello, es decir, que yo, bueno, la gente me conoce, tampoco uh -huh. que yo, voy a dar, sí. pero te das mucho en el sentido de que esa señora quieres que vuelva, quieres que transmita también... Lo tuyo, porque no se trata de que una clienta venga aquí, sino que esa clienta diga, mira, oye. Que vuelva otra vez. Que vuelva claro. otra vez y que diga, oye, mira, en tal sitio, que bien me han atendido. Sí, sí, sí, sí. Y, y ves a ver y tal. A veces, pues yo no sé eh, si me habré equivocado en alguna ocasión, habré hecho alguna fechoría, posiblemente. Mm. O algunas veces enfados por alguna tontería, que te, la clienta de, y tú eres cabezón, sí. en fin. Que pero, posiblemente bueno, pero, pero a veces hay que saber salir, ¿verdad? Eso por de... supuesto, sí. entonces, pues incluso pedir disculpas, eh, decir, oye, pues mira, el otro día, no te preocupes, en fin, sí. llevar al cliente donde tienes que llevarlo, sí, sí, sí. al terreno. Sí, y, al, al huerto, como se suele al decir, huerto, ¿no? <risa> que diera, que sí, es verdad. <risa> Exactamente. Y de esa manera, pues, fue empezar todo. Mm -hmm. Me voy a la Mili. ¿Dónde la hiciste? Lo que hablábamos de la Mili, sí, en Cuatro Vientos, sí, sí, sí. en la Escuela de Transmisiones, mm. que volvería otra vez porque la bueno, Mili… aunque algunos piensen lo contrario, yo digo que si la Mili siguiera, ¿cuánto chavalito de este que… Sí, eh, eh, no quiero decir nada, ya estaría no de otra manera? Creo que es un… pero en fin, claro, los, los que saben más y si son listos, pues dicen que hay que bueno. quitarla y la quitaron. Ya. La Mili es buena para todos. Mm. ¡Hombre, alguno es una contra la mili! Que, Totalmente. Sí. Además, si tú te comportas bien, eso es como todo, en la, si la vida ya no se trata de la mili, que sea el sargento, ni el, sí, te, sí. no, no, tú compórtate bien, claro, que sí. ese sargento y ese brigada y ese capitán te va a tratar bien también, porque ve en ti la persona. Mm. Pero claro, el decir que la mili... No, ¿por qué no? Pues no. Entonces, como te digo, Mer carmen yo me fui a la mili, sí. volví con 22 años, mm. ¿eh? y yo... Pues lo a mi padre se lo propuse, vamos se lo propuse. La determinación era la siguiente, en Tarancón no me quedaba si yo no ponía algo. Es decir, quería prosperar. Sí, sí, sí. Es decir, poner un negocio y poner, sí, Independiente sí. que ya lo era, sí, pues, sí. pues como que nada, porque además estarán con y, y por desgracia y, y de verdad que lo lamento muchísimo. No ha ido a decir que sea mejor, mejor, ya. porque todavía dije, de ser, bueno sigo dependiente, pero mira, pues aquí montan unos eh, grandes almacenes, en fin, eso no ha ocurrido y, y por desgracia no sé si yo sí va a ocurrir. Bueno, yo creo que vas a ser casi de los últimos supervivientes yo, de yo, la calle zapatería. Pienso ¿verdad? que pienso que sí, sí. sí <ríe> por desgracia. Sí. ...entonces yo a mi padre le dije... ...mira, yo vamos a hacer una cosa... ...yo o me quedo aquí poniendo algo... ...o me voy, me voy... ...me voy sencillamente porque yo quiero prosperar... ...y ser algo más que, que lo que soy... ...mi padre, claro, hombre... te ...tenía tres hermanas, yo solo... ...ah, eso te iba a preguntar, sí... ...o sea, tú eres el único hijo de tres sí, hermanas... ...el único hijo de tres hermanas... ...entonces claro, dice mi padre... pero ...hombre, ¿cómo te vas a ir? ...y aquí tu familia, tus padres, tus hermanas... ...sí padre, pero esto no... ...no, bueno... ...pues vamos a ver cómo lo solucionamos... <ríe> y entonces yo en, en la farmacia de aquí de, de, de Benita, sí. pues me llevaba, porque este señor no tenía hijos, y a mí me cogió pues, pues cariño, me cogió de sí, verdad sí. cariño, lleva muchísimo, casi a día yo diría. Sí. Entonces, claro, empecé a pensar en esta calle, uh -huh. que es donde he sí, estado. Tú, estado tú no te quería mover de aquí. No me claro. he movido, no sí. me he movido, y entonces, claro, y, y me dijo, bueno, pues mira, don Gabriel, y me digo, bueno, un día voy a ver, a ver, ¿no? Sí. Y en la esquinita. Eh, lo que es ahora, bueno, ahora ah, no Ah, la, la, la farmacia, claro, es verdad, ¿Eh? sí, bueno. sí, yo recuerdo de que estaba... Exactamente, teniendo. pues sí, el, voy a él y, don Gabriel, mire, me empina un poco, mm. <ríe> eh, quisiera, en la esquinita que usted la tiene ahí sin... ...se queda así un poco, al momento me dice, sube a doña Emilia, vivían ahí en sí, la farmacia, ¿no?, su mujer, sí, su señora, y que te dé las llaves... Mm. Bo, digo, pero bueno, un momento, mire usted, que hay que. A ver cómo. Hay que abra, Habrá que de hablar de, del precio y tal. De, de. Que subas y te dé la llave y ya está. Bueno, pues va, doña Mila, deme pues, usted. Espera, Enrique, ¿te parece sí. que salgamos a la calle y veamos esa esquina y veamos Venga. que lo vas a recordar todavía mucho mejor? Por supuesto. Venga, vamos un poquito a la calle, vamos allá. Bueno, vemos ahora la situación que tiene tu tienda, ahí donde vemos Manila, y allí en el esquinazo de la farmacia, de la farmacia de Benita, que de era toda Benita. la vida, ¿verdad? Sí, ahora es Mari Carmen que luego ya lo de niño ya fue... menos niño sí. cuando realmente pues lo nuestro ha sido bueno caballero y niños luego ¿no? sí. últimamente hace años ya lo sí. tenemos de esta manera y forma pero en principio niños no lo considero yo que fuese pues no lo sé sí, por qué razón sí, sí. porque además y además que <Sí. ríe> concretamente con el local tan pequeño hubiese sido más positivo pero bueno de forma y manera yo empecé así, estoy contento porque todavía aquel recuerdo de las señoras que me hablan del jersey que le vendí, la chaqueta, la falda, porque siempre he considerado que lo mejor, y he sido esa línea la he continuado, calidad. Sí. Calidad dentro de, de lo que puedas tener en, en una población pequeña como, como es esta nuestra. Entonces eso sí que lo he mantenido, sigue, seguimos haciéndolo. ...porque hay gente que dice, es que por ahí... Pues, ...pues yo lo siento, por ahí, que hay cosas más baratas... Sí, sí. ...vale, sí... ...pero yo, fíjate, yo sigo diciendo que el trato ese de que una persona te atienda... ...que le puedas pedir una talla, que, que vas a los grandes almacenes... ...dios mío, y te no. ves solo allí... ...que quieres buscar una cosa te loca, y, no, no, y te vuelves loco no. ...y al final lo dejo porque no encuentro lo Imposible que Imposible de encontrar nadie, nadie, no, nadie te atiende a mí... ...nadie, nadie, no, no, no... no eso... ...tiene que ser algo muy bueno, muy esporádico para de, decir... bueno pues vale, ...de todas formas, a... Mari Carmen, por desgracia... ...y lo digo así con toda claridad... ...por desgracia la gente se está acostumbrando... A lo mejor por el trato que le dan en todos los sitios. Sí, porque sí. es que ahora mismo vas a, un, a cualquier almacén de estos, no, no, cualquier atiende, superficie, nadie te atiende. Nadie te atiende. Sí. Todo por el suelo. No digas a la chiquita que, oye, mire, oh, mire, perdone que... No, lo o sea, que hay ahí. Entonces, ya está, verdad. Y digo esto porque yo estoy observando en las poblaciones pequeñas, como es esta nuestra, que entra la gente... Pero a mí lo primero que me gusta es que, si no dicen buenos días, se lo diga yo. Uh -huh. Buenos días, señora, bueno, en fin. Verdad. Pero ya la gente entra sin decir nada, uh -huh. por el conocimiento de que, de que ha estado antes de ayer en, sí. en Zara, sí, sí, por sí. poner Zara, y como ahí entras, sí, y como ahí entras sí. pues yo creo que cogen el hábito de, de, sí. de hacerlo y decirlo. Y eso, a los que nos gusta atender, en un principio, cuando entra sí, la te clienta, suena raro, la, ser... ¿te suena raro? Sí, sí. Yo me estoy acostumbrando ya. Entra sí. alguien, hombre, yo sí le digo, bueno, días señora, a lo mejor pues, no me contesta, pero bueno. Pero quiere sí. decir que ya ese es el hábito que se está sí. haciendo en, en las personas. Porque, hombre, es verdad, si aquí tuviésemos una gran superficie a lo mejor nos pasaba igual. Todavía se acostumbra todavía más. Sí. Pero yo me gusta el trato, como tú has dicho, el trato aquel de, de, sí, es, de alguien sí, es que... El trato entra. personal. Es el trato personal. Sí. Si yo creo que eso la gente además, y si luego hablas con gente, con público y, te gusta. y lo valora. Sí. Y yo, es verdad, Joaquín Enrique, es que, sí, sí. que bien, que, que, que te atienden, que te sacan, que te dicen, que te lo llevas, que te lo oye dentro de unos días, sí. eh, que, que no pasa nada, que todo esto, pues claro, en un sitio no, no, no lo no, puede, no, no, ni siquiera no, no, insinuar, porque te van a decir, pues, tío, ¿qué dice? Oye, ¿has vivido también en la calle Zapatería o no? O eso ya es mucho. No, no, no eso vi, ya sería mucho sí. ¿no? Porque entonces cuando sí. precisamente yo puse aquí, Quería, yo puse esto... Ahí trabajaste de, de jovencito, <risa> luego la tienda la tienes la tienda aquí hay, mismo, pero ya sería eh, mucho pedir. Sería ¿no? mucho pedir, sí. efectivamente me hubiese gustado. Sí. Bueno, eh, ahora espérate, sí. eh, si nosotros vivimos en... Cuando yo puse la tienda, sí. eh, el almacén, que ahora es almacén, precisamente arriba y abajo. Ahí vivimos. Ah, sí, en lo Pero que claro, sí. Es. Que... <ríe> ya, ya, ya, <ríe> Se ya, ya. me va del, del Pero eso con tus padres ya o ya casado? Con... casado? Ya casado. Ya casado. ¿no? casado. Sí. Tuvimos los cuatro sí. hijos ahí? Eh, vamos a ver, pero ¿dónde conoces a María Jesús? Porque María Jesús es de Murcia, de ¿no? De Cartagena. de Cartagena. Además, yo sé que también eh, su madre incluso, bueno, su madre no, sí. sus tías también y primas hermanas, ...sí que han vivido aquí eh, ¿dónde los bien. periódicos. Ya me he <ríe> yo antes, ¿eh? Pues justamente sí. fue eso. O sea, que ella, ella venía. Ella aquí y tú la conoces aquí, mi mujer ¿no? entonces vivía en Tenerife. Ah, porque mi suegro lo habían sí. destinado allí. Era una... Vamos a andar un poquito si quieres para allá. Para los allí? Vale. Sí. Entonces lo habían, lo habían destinado allí, sí. en Tenerife, sí. y allí vivía. Entonces vino una de, de las veces, bueno, venía varias veces, sí. pero una de las veces vino a ver a su tía, sí. que era hermana de, de, de mi suegra, sí. hermana de mi mujer. Y aquello, bueno, pues, pues ya sabes lo que pasa. ...el flechazo... ...y aquí tan cerquita, <risa> ¿no?... ...tan cerquita, no sales... Sí. Eh, ...sales un día, otro día, la invitas, en fin... Sí. ...bueno, y ya congeniamos de tal forma y manera... ...que bueno, pues ella ya al final no se fue... Sí, sí, ...se sí. quedó se quedó aquí... Uh -huh. ...se quedó aquí, y ya pues nos... ...en fin, nos hicimos novios como sí, se dice, ¿no?... Sí. ...y entonces pues esa fue la, la ocasión de, de, de, de... encontrarnos uno y otro, los dos... Muy bien. ...y bueno, pues en los once meses casarnos. Uh -huh. <risa> y formar entonces... en una familia de tres hijas sí. y dos hijos. De ¿verdad? tres hijas y dos hijos, tenéis? justamente. Y entonces fue cuando nosotros ahí, porque yo, claro, ella quería estar cerca de mí y yo de ella. Sí. Entonces la hicimos vivienda, uh -huh. hicimos vivienda, uh -huh. ahí donde donde la tienda, sí. y vivimos ahí hasta, bueno, pues al cuarto hijo, si sí, Rubén ya nació en, en el CERQUI. Uh -huh. O sea que... ¿Y en todos eh, estos balcones que vemos es donde esto era, el que vivía tu mujer? ¿eh? Exactamente. ponerme aquí ah, a este tuyo? Justamente aquí, la en esta mejor. parte, sí. es donde, donde sí, vive sí, sí. Muy bien. Y aquí pues empezamos y bueno, pues ya sabes sí. lo que es la vida. ¿Y ella ya empezó contigo en la tienda ya también? Ya, sí. claro, sí, ya, sí, sí, ya sí, entre sí. los dos. Sí, lo uh -huh. Y entonces ya pues fue eso, hacer sí. la vivienda. Sí. Muy bien. Ahora lo tenemos de almacén porque era, sí. claro, era... Sí. Pues como que ya nos faltaba sitio, la, la espacio. Decisión, ¿no? Y sitio para los sí, hijos, y porque y claro, ya con hijos, cinco, claro. porque en principio sí. hay con literas, pues esto. Uh -huh. <risa> sí. y, y ya nos subimos allí al Cerqui. Y bueno, pues esa es la vivienda que yo he tenido. Sí, sí, yo. Bueno, con mis padres viví en San Juan, uh -huh. eh, donde fue además ahí fue la de las amas de casa eh. ah ya sí ¿Eh? ah, sí, la casa, sí. Está grande, sí. Una casa que fuese de, de la bueno, de Mar de casa, exactamente hay una casa fantástica grandísima oh de a mí Mar. me encantaba sí. mi madre Muy saqué bien. el vicio de ella sí. le cantaban las macetas mm. todas las mañanas antes de, de, de, de mis hermanas se cabreaban porque ...pero de, de, desayune usted primero... Y ...no, no, ella colocaba sus macetitas... Ah, todo mira, alrededor de, todo, de... la... ...de, sí, sí. de este patio tan patio, tan ¿verdad? bonito y tan, tan sí, bien... Sí. ...que ojalá tuviésemos muchos... ...ya lo creo, porque, y que no se dejaran caer esas casas... ...y que no dejase caer... Sí. ...y ahí vivían, vivieron mis padres... ...hasta que ya pues digo, me... Sí. ...me fui de casa... Uh -huh. Esto con 33 años. Ya, ya con 33 ¿no? o sea que eras de los de ahora, de hombre. porque ahora los chavales son los que se van a esas edades, ¿no? A los 33, y decimos, sí, sí. a los 33 sí. ya le dije, pues nada, esto hay que irse, hay que casarse y, y montar una vida tuya. Muy bien. Oye, Enrique, una cosa que seguramente se lo pregunta mucha gente, ¿de dónde viene el nombre de Manila? A ver, cuéntanos, ¿por qué ese nombre? Bueno, verás, el nombre de Manila es curiosísimo, por... me lo ha preguntado muchas veces, sí? mucha gente, no sé decirlo. Ah, ¿sí? Es curioso porque me ¿Sí? dirán, pues vaya que despistado, que. Pues no, ni no despistado sí, ni nada. Sí, sí. Es que no, no. Yo qué sé, aquello, yo pensé siempre un poco como. Algo fácil, mm. algo fácil y que se quede. Sí, sí. Pues yo hay tiendas ahora y comercios que de verdad que se, se me olvida. Mm. Se me olvida por la palabrilla aquella, que puede ser más original, más inglés o más tal. Sí, sí, sí, yo, por pues, en fin, respeto a todo no el mundo. no ninguna particularidad, ni, no. ni nadie se llamaba nada, en nada, ningún apellido nada. así. Ni nada, Además, ya la tiendecita de abajo, sí. y ahí le puse un letrerito. Me lo hicieron, no sé quién me lo hizo, de mío, de, de, de, de, de, de, de, de... Como de madera o algo así no, era, o... ...pues tampoco me acuerdo mucho... ...y hay unas letritas... Sí. ...eh... ...Manila... Sí, sí, sí, sí. ...y claro, subimos aquí... ...lógicamente... ...continué con ello... Fíjate, muy bien. ...pero... ...pero no puedo decir que, que... sea de tal forma o manera... Sí, sí, ...no lo sé... ...le que puse que una todo. cosa sencilla... No ...de que para la gente... ...nada, ¿verdad? que la gente se acuerde... Sí, sí, sí. ...Manila, pues ah, la, sí. ...me ha ido bien la verdad. Ya, verdad... ...porque todo el mundo pues... ...ahora mismo... Sí. ...a mí me gustaba mucho... ...el mote de mi padre le llaman arrechante. arrechante nunca supe por qué por eh, igual claro, que ¿por todos los motes porque a veces, pero a veces los motes cuando el no, tío claro. vuela abajo pues porque hacía no sé qué no es verdad, pero ¿eh? hay muchísimos sí, sí. que dices ¿de qué viene? pues no lo sabes, Fíjate. no lo supe sí. entonces claro, a mí me lo llamaban entonces me encantaba y me, me seguiría gustando pero bueno, ahora me llaman Manila <risa> y efectivamente ahora mis hijas, pues las conocen las Manilas, sí, las, las manilas mis hijos Manila, sí. o sea, no, ni Calonge ni no Manila la única que está ahora al frente de la tienda. Elena. Vamos a andar un poquito. Es sí. Elena, ¿verdad? Elena. Elena, bueno, y hay una sobrina tuya por parte de tu mujer, ¿verdad? Sí, sí. Rocío. Bueno, Rocío. Rocío, que está ahí. ...está con sí. nosotros... Y bueno que tú veo que, que por lo menos... ...hacer una visita tienes que bajar... ...sí, bueno, no no, no, no puedo embarcarme no puedo... No sé sí, <risa> es, imposible. Sé, ...es imposible... ...o bajo por la mañana, un poco tarde... ...por las tardes, sí. muchas tardes a lo mejor no bajo... ...pero bueno, ah, me... a tu hija Incomiendo, es que eh. le has transmitido... No, no, ...tu no. alegría, tu encanto, tus ganas de trabajar... ...me lo dice ah, la gente eh? con esa... Pero ...muy agradable, sí... sí ...me ¿qué? lo dice la gente con esa cosa sí. de decir... ...Enrique, no sí. te... Sí. ...digo no, no, si no me preocupo... ...si sé que a mí le gusta... Todo, sí. atender bien, sí, sí, sí. Eh, ya hace ya sus pedidos, eh, todo, todo, y además con una condición de que, de que es esclava, de porque nosotros muchas veces, este verano mismamente, y el año pasado mismo, sí. ...elena, mamá y yo, nos quedamos, tú te vas, nada... ...no, a ella le ha gustado... ...nada, no hay forma, bien. que no papá, que yo que no... Sí. Y, ...o sea que resulta que, que, que no descansa... O sea. ...y nosotros quisiéramos que por lo menos, pues no sé... ...unos días, 15 días, 10 días, sí. se fuese a la playa... ...tiene ahí el apartamento Fíjate, y... y... Pero la chica ...nada, no quiere... Feliz. ...¿Tienes nietos ya, Enrique? ...tengo tres... Tengo ...tres <risa> ...uno, sí, de Luis Enrique, que sí. tiene el chiquillo, 7 años la chiquilla, estuvieron el sábado todos comiendo, sí. la chiquilla tiene año y medio, uh -huh. y de Beatriz, la de Cuenca, la chiqueta que tiene seis años, uh -huh. que es un diablo. Enrique, uh -huh. <risa> y... Ah, bueno, perdona. No, no, no, no no, no. <risa> no, no. Te iba a preguntar ahora, porque ahora me venía a la mente ya, desde ese año 56 más o menos que tú pones tu primera tienda, ¿en qué ha cambiado la calle Zapatería? Pues... Madre mía. Pero, Madre mía, la, pues palabra, día, la, noche, la palabra no sí, quiero no quiero que nadie se moleste sí. en ningún sentido. Bueno, no se puede molestar porque como es mi vida aquí, la que he vivido toda mi vida aquí, mm. pues puedo hablar con una justificación total, ¿no? Sí. Pues muy mal, Mari Carmen. Eh, también pienso muchas veces, y, y bueno, es resistir, ¿no? Sí. También pienso también que si oye uno... Eh, no gana, como aquel le dice, para comer. Tampoco, hombre, claro, es, tampoco no termina diciendo, Alex, cierro, como, sí, como le ha podido pasar y... a muchísima gente. ¿no? Y eso que decimos, es que han cerrado, claro, pero si tienes un negocio, eh, no te daba bien y estás perdiendo dinero, pues sí, tienes señor. que dar una determinación. Una determinación Entonces, que es claro, cerrar. Claro. Pero yo está, bueno, mucha gente, como te he dicho en principio, sí, la gente sí. me conoce de toda la comarca. Y cuando vienen señoras y me dicen, Enrique, pero qué lástima, pero, sí, ¿pero sí. ¿qué le pasa a Zapatería? digo, sí. pues nada, no, hombre, no vas a decir que sí. esto hombre, es un vas desastre. Exactamente. Entonces digo no pues mira que uno se ha jubilado el otro pues no ha querido la tienda porque claro. sus hijos no han querido o sea dando un poco de, de, de, de sentido a, a lo contrario a lo que yo sí. pienso no pero la verdad es que es lamentable cuando esta gente o sea cuando esta gente viene como antes decía, pero Enrique, si esto era... Si esto era Bueno, era, además es verdad, si es que era curioso. Es que a cada paso había una tienda, una tiendecita, un barecito, tienda, un, un bar, algo. Una... Me acuerdo que estaba ahí abajo, eh, entonces, Antona también, es que tenía también una exacto. tiendecita. Una tenía... tiendecita. Ay, mía, o sea, todo era, una... todo era bonito, toda esta calle era bonito. Y es verdad que la gente aquí se lo, se lo pasaba se quedaba, bien. Quedaba también, pasaba esa, a un sitio, pasaba a sí. otro... Y se lo pasaba sí, sí. fenomenal, sí, comprase o no comprase, pero veía algo, sí, y ahora por desgracia vienen aquí y, y, y no ven nada, sí, todo sí. lo contrario a lo, que, a lo que vieron, a lo que, era, a lo que había, sí. y eso es... De todas formas Tarancol y Carmen, la gente me dice, es que por ahí arriba la gente, bueno, pues yo sí. subo muchas veces por ahí arriba y veo y, <ríe> y, y veo ni... que lo que lo que hay, no es que yo diga que está mal ni bien, pero pero no, no tampoco no, no ha, verdad. tampoco ha prosperado, porque hay sitios donde dices una calle comercial es fulanita, pero se ha ido sí. y se ha ido a otro sitio sí, y sí, está, sí. bueno, aquello es la puñeta. Mm. No es tal, no está no es porque además, lo podemos asegurar todo el mundo. Sí, no. Con lo cual lo bonito estaba aquí. Sí. Volverá. Tal vez sea un poco difícil. Está un poco pero, difícil. Por desgracia. Mm. Estamos enfrente de, de un sitio donde yo quisiera que aquí pusieran aunque fuese de lo mío me daba lo mismo. ...pero que pusiesen algo... Sí, ...con lo cual está vacío y... Lo mismo, ...y claro, hay aquí una tienda verdad de grande, de grande de mira, antigua... ...de, de muebles... De muebles, luego sí, Julián... Sí, lo es, lo que ...yo decía ahí el comercio de la paz... ...que también daba ese porte... No, bueno, sí. ...bueno, bueno, bueno... Es es ...y Julián, los bolero, notarios... Lo, ...una gran, sí, sí, grandísima persona... Sí, sí, ...nos falta lo mejor de... Sí, ...nos sí, falta sí, lo mejor de zapatería... Sí, ...lo puedo sí, asegurar... ...por muchas razones, muchísimas... ...y era pues es un tío profesional de verdad y una, una gran zapatería donde cierto. encontrabas perdón <coughs> donde encontrabas calidad sí. hoy pues parece que no es de esa manera sí. <risa> bueno, volviendo a Enrique otra vez Enrique, a lo largo de tu vida ¿cómo, cómo lo definirías tú a Enrique Calonje? aunque eso siempre es un poco difícil o sea, ¿cómo dirías tú que eres? porque me imagino que eso mismo es lo que tú has inculcado a tus hijos también no está clarísimo, Mari Carmen sí. lo que mis padres me decían a mí Sé buena persona, que no hablen nunca mal de ti, eh, por ningún concepto. Oh, yo decía, joder, pues... Tome. Es difícil, ¿verdad? Pero yo creo que cuando es uno no, mismo, Exactamente. No es difícil, y, y de esa forma y manera, yo he querido siempre sí. a mis hijos decírselo. Tengo cinco hijos, son maravillosos, extraordinarios, una mujer divina, mm. con lo cual, la verdad, he tenido suerte a lo mejor. Porque, claro, según te cuentan cosas ahora, y de bueno, menudo hijo tiene fulanito. Ya, ya, ya. Jamás a mí me han dicho lo contrario. Todo lo contrario. Me dicen, jo, Enrique, pero qué hijos tienes. Sí, sí. <ríe> que, que, que, que, que chico, yo, el chico, el otro día estuve con él hablando. y En fin, qué buena persona, cómo se expresa. Y esa es mi condición, Maricarme, que yo he tenido siempre, siempre. Mm, he continuado siéndolo. Querré continuar hasta, mm. bueno, hasta que Dios quiera. Sí. <ríe> Y, y no voy a cambiar. No, vas a cambiar no voy a cambiar. El que la gente te diga ahora, es que esto, lo otro, cómo está, pues, pues chico, yo no, así, yo ¿no? no soy así. Claro. Yo no soy así y, y, y, y gracias que, que, que no mis hijos ninguno sí, lo es. Sí. Y qué suerte el, el ser así. Mm. Porque claro, la gente cuando dice, es que fulanito, bueno, oh, pues me, me, me tiene yo que lo que tiene. Sí. Vale, vale. Eh, hemos, si analizamos a lo mejor, pues sí. no sería tanto lo que pudiese tenerlo, ¿no? Pero en fin, eso tampoco tampoco viene a cuento y lo único de sí. ti es en ti, tu persona. Y a mí pues pues me gusta como soy. Mm -hmm. <ríe> Enrique, ¿cuáles son los hobbies de Enrique? Tanto antes eh, cuando tú trabajabas, yo creo que a lo mejor no hay tiempo para hobbies. Pero por ejemplo ahora, sí. que tienes más tiempo libre, ¿qué, <ríe> ¿qué es lo que hace Enrique? ¿Cuál es un día normal en la vida de Enrique? Normal, en pues bueno, mira, me levanto un poco tarde ahora. Sí, porque yo no, sin bien. ninguna y prisa. Y ya, pues bueno, me bajo despacito, vengo a la tienda, veo, saludo a la gente. Uh -huh. Y mi mujer, baja digo, pues sí, a saludar, a hablar, con, a, hablar, a hablar con la gente. ¿Despacho alguna vez? Porque, hombre, sí, sí, todavía. Sí, sí, sí, bueno, sí, claro, sí. estás ¿eh? en tu casa sí, sí, y ya sí. está. Entonces, pues ese es más o menos el día. Eh, estar con mi mujer lo máximo que puedo, uh -huh. porque además, pues es verdad que he tenido sí, también hombre, mucha que, suerte. Es, tiene que ser un placer, ¿eh? Mucha suerte sí, porque. Sí. Sí. No, ya, ya lo uh -huh. sé, y hace fresco, a lo mejor vamos a hacer que Enrique... No, es que, es que, no, no, en absoluto. Uh -huh. Es que sí. llevo un tiempo así sí. con la garganta, un poco tontusia. Uh -huh. y, y bueno, pues Jodi, Jodi, me gusta leer. Uh -huh. Tengo buenos libros Muy bien. y por las tardes, muchas, muchas... Pues, ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Pues ahora mismo estoy eh, leyendo, además que a lo mejor de la vida también. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> del director... de Sí. del Banco Español de Crédito, en ah, sí. aquella época, sí, sí. Uh -huh. que estuvo en la cárcel. Ya, ya, ya, sí. ¿Eh? Eh, <risa> ay, me quedo yo ahora en blanco. ¿Cómo se llama? No, dilo, no pasa nada. No, no sí, te... sí. estoy leyéndolo precisamente sí. y, me, y porque, bueno, este hombre parece ser que todo el mundo pensamos, uh -huh. pues bueno, que robó, que se llevó, que tal, en el libro demuestra que no. Sí, el libro demuestra que no y, y bueno pues ahora estoy con él precisamente sí, sí. tengo dos en, en, entre manos lo que pasa es que muchas veces me pongo a leer un poco y cuando sí, ¿no? y, me cambia al otro y, al, otro y a... al final digo ¿y cuál estoy pero, leyendo? Pero no te lías ¿no? ¿No dices este, no. este es el que robó y el otro es el que lo devolvió ¿no? Sí. <risa> en absoluto Muy bien. Y, y bueno pues me gusta eso hobby hobby más? pues, pues no, no muchos más Mari sí. Carmen mi vida es un poquito. Bueno, pues yo creo que, que la tranquilidad y, y tranquilidad y el tener la libertad de hacer y, lo que uno quiera. Exactamente. Y, y, sí, y no, exactamente. Puede, y, no sí. y no más. Y ya está. Porque, hombre, yo me gustaría, sí. mi mujer me lo dice muchas veces, es que hay que ver, no sabes hacer nada, y digo, chico, pues llevo razón. <risa> <risa> me gustaría. <risa> qué malas somos las mujeres. <risa> <risa> me gustaría malas, sí. ser un poco manitas. Sí. Eh, ¿Qué te voy a hacer hoy? ¿Vame? Bueno, pues. ...o incluso la cocina... ...que te veo a ti... Ah, Hombre, ...pero la cocina no se te da bien... <risa> no, Ay, no, que que... No, el... no, ...no, no Mari Carmen, me gustaría... ¿No? ...mi mujer le dice... ...ni sabes hacer, digo chica pues ya sé corto el jamón lo corto muy bien soy el que lo corta cuando vienen sí. todos pues está mal, ¿eh? no está mal. y hago bocadillitos en fin mm. es lo único que pero además es verdad que no sé nada sí. y me gustaría a veces porque digo bueno pues alguna cosita algún lo que sé hay bueno, gente no, no sé, que sabe creo que cada uno tiene luego su especialidad en lo que sea pues ¿no? No, no no, no va a ser todo... creo que voy bien siendo así mm. <ríe> sí, sin ser más ¿De te sigue te sigue quedando familia aquí no con con a tus padres claro no, no mis padres pero... murieron sí. mis hermanas mis cuñados no mm. Bueno, ya, ya tengo primos prácticamente... primos sí, hermanos, sí. me quedan, pues sí. Anaiceto, Félix, sí. eh, cuatro, claro. cuatro primos hermanos. Sí, sí, sí. Pero de más familia íntima, más de esto, pues, pues no. ¿Y de María me Jesús también otro? la familia está aquí o no? ¿Sigue no, estando en Cartagena. en Cartagena? En Cartagena. Bueno, su, su madre murió, su uh -huh. padre también. vive Uno de sus hermanos vive en Cartagena, el pequeño, y el mayor que vive en Barcelona. Uh -huh. Ya uh -huh. están jubilados los dos. Sí. Se quedó uno en Barcelona, se casó con una chica allí en Barcelona y allí continúa. Y el pequeño pues pues en Cartagena está. No. Esa es la familia que tiene ella. Bueno, luego tiene su, su tía, sí. que es hermana de, de su madre, de su madre ¿no? y es la familia más sí, íntima. Sí, sí, sí. Luego primos, pues tiene un montón de primos no. y primas y sobrinos. No. <risa> Pues Enrique, yo sé que quedan muchas cosas, porque es muy difícil hablar de la vida de una persona así en media hora, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco nos vamos a meter en intimidades que a nadie, que a nadie le interesan, ¿no? Pero ya por ir terminando, Enrique, y sí, si a mí se me pasa algo, a mí me gustaría que, oye, mira, te pues voy a decir tal cosa, que no me has preguntado. ¿Qué le pide Enrique Calonje de la OSA a la vida, a esa vida que a uno le queda todavía por delante? Sí, eh, muchas cosas diariamente las pienso y incluso a mi mujer se las digo pues que todo cambiase para mejor. No el sentido, hombre, también el sentido económico, porque la verdad es que todo el mundo dice lo mismo, yeah, claro. con recortes, con no historias, gustaría? ¿a quién le gustaría? Mm. Pero lo que más me satisfaría es que las personas volviesen a ser como eran antes, buenas personas, pensar en que una sí. persona le dice.